África para acá, se disminuye, o sea, como que se, se quitan lo, la, la, la posibilidad de que haya un huracán, de que se forme un huracán. O ah, sea, pero, que los pueblos o sea, han, han traído mucho calor, han traído enfermedades, incluso respiratorias, sí, pero, pero han, han disminuido, digo, pero también hay un efecto sequía que hay que ver. Entonces ahí aplica que todas sus cosas malas tienen sus cosas buenas. Por lo menos huracanes, o sea, pero ya también decía esa noticia, yo leí que a partir de ahora del mes de agosto, septiembre podía incrementarse la posibilidad de huracanes y así ha sido porque, porque mira ya Porque esos fenómenos naturales es que eh, no todo no todo es malo. Porque por nos dejan agua. Claro, que se reabastecan constante. las presas de, sí. de agua, ¿verdad? Eso es una parte interesante. Ayer estaba estuve en la, en Casabito, en Casabito Mountain View. Sí, por eso fue que la comunicación era muy difícil. Era un poco difícil. Correcto. Sí. Entonces, sabe que de ahí? De Casabito, arriba, se ve la presa de Rincón, que es la presa que nos da agua a nosotros. Y se veía un poquito más llena ya, porque yo había ido hace unos meses y se daba pena realmente. ¿no? Se lo, lo que pasa es que cuando decimos que esos es fenómeno natural, no todo es malo, y nos referimos, por ejemplo, a la cantidad de agua que, que traen con sí, y eso beneficia, por ejemplo, que las presas puedan reabastecerse de, de agua, decimos eso porque estamos pensando, eh, lo decimos en función de que nuestros países, independientemente de que sean pobres, pues si tuviesen, eh, se, se, si se pudiese tomar las previsiones del lugar, pues esos fenómenos naturales afectarían y no impactarían tanto eh, de manera eh, negativa. Pero como somos, como países pobres que somos. Con pues, viviendas realmente exactamente. de, zinc, es, de es, por, es por eso que no podemos prevenir, grano. por ejemplo, cuando tú una de esas presas que tenemos que absorbe, que adquiere más, más agua que la que puede se puede manejar, pues el desbordamiento de esa presa pues va a traer eh, desgracia. Entonces, por eso es que no siempre todas las cosas eh, son positivas, las que puede traer un fenómeno como este. Ahí influye también la deforestación. Claro, Entonces, no. Sabes que cuando la, la capa que, de vegetal que existe, cuando llueve, absorbe esa agua y la mantiene, la filtra. Cuando no hay capa vegetal, sencillamente el agua corre, se desborda en, en cuestión Pero... de, de horas, acaba con todo y después no queda ninguna reserva natural para preservarlo. Y si le sumamos eso, Ezequiel, es ahora esta situación del Amazonas, óyeme, que es un caso terrible, sí. algo que es el mundo entero que se afeita. Le decía yo a alguien eh, que me preguntaba eh, con respecto a esa zona de del Amazonas. Decía, bueno, imagínate qué significa para nosotros Loma Miranda. Para nosotros. Es que Loma Quintepuela, que la tenemos cerca Loma importante. Miranda y Loma Lo que significan esos dos puntos para, para nosotros. Imagínate tú la Amazonas para el mundo. ¿No o sea, ¿Tú sabes algo, Víctor que, que yo digo que... Por ejemplo, en el caso de Loma Quintepuela, a veces... En países como el nuestro no es bueno que las cosas funcionen bien. Oye, ¿por y, qué? ¿Y por qué? Porque la Loma quitepuela la maneja... Que las cosas no funcionen bien como cual. Que, que, que funcionen bien. Que funcionen bien como cual. ¿Por cuál? qué? No, mira qué sucede. Ahí está la Loma quitepuela La Loma quitepuela la maneja una fundación. Una fundación que ha hecho un trabajo grandísimo de la preservación, desde la siembra, desde el turismo ecológico desde sacar gente que ha tratado de invadir parte de la de, de la reserva. Entonces, como esa, esa fundación encabezada por la familia Moreno ha hecho ese trabajo tan eficiente, no, nosotros no lo sentimos, o sea, simplemente siempre está todo bien, nunca hay escándalo por ahí, y eso hace que nos haya, hayamos descuidado. Fíjate que nosotros pensamos en Loma Miranda, o sea, ¿que ese descuido ha beneficiado? No no, no, no, no, no, no que ha beneficiado. Lo que quiero decir es que cuando algo está resuelto o, a, o alguien está trabajando bien, nosotros nos olvidamos. Okay. Entonces, fíjate que tú mencionas Loma Miranda, pero la más cerca, la que tenemos aquí en el patio, es Loma Quitepuela. Pero sentimos como que está bien cuidada y no tenemos que darle, pensar en eso. Pero sí debemos pensar en ella y sí debemos apoyar a los que están trabajando en eso. Claro. No Y ahora que, se, que, que fortalecer esa parte. Si lo están haciendo bien, vamos a fortalecerlo. Precisamente para que sigan es lo que te estoy diciendo, bien. que se puede crecer mucho más. Hay otros proyectos ahí como la presa del río Boba, etcétera, etcétera, que debemos seguir apoyando, pero no olvidamos porque ya eso está bien, eso ahí no hay escándalo, ahí no suena. Cuando Miranda, que es una loma también muy importantísima, vamos a atenderlo otro sin descuidar lo que está exactamente funcionando. Exactamente lo que te quiero decir. Está, como Miranda ha sido amenazada, como Miranda está en peligro, entonces ya estamos encima de eso, pero lo que tenemos debemos también seguirlo cuidando y, de, y seguirlo atendiendo. Así es. Ya en el aspecto político, Ezequiel, tú sabes que estamos eh, en la antesala de las primarias del Partido de la Liberación Dominicana, eh, que son el próximo ya a principios de septiembre, 6 de octubre, perdón, 6 de octubre, y dentro del Partido de la Liberación Dominicana hay unos ocho, dirigentes que aspiran a ser el candidato del PLD ocho no son nueve cuando que pasa que nos hemos metido ocho porque los ocho son del sector danilista, ¿verdad? entonces ya estamos en la, en la en el momento cumbre la próxima semana pues ya se estarán los danilistas o el danilismo estará haciendo una especie de encuestas, verdad para elegir quién va a ser el candidato que va a enfrentar en las primarias al doctor Leonel Fernández Arreina. Ahí están los eh, siete, ¿verdad? Ocho. Ahí están los ocho precandidatos que en la próxima semana se estarán haciendo encuestas. Explícame cuál, cuál es el proceso para elegir ese candidato. ¿Cómo se va a hacer Bueno, eso? eh... Según las eh, Ay, esos ocho los, son de, sin Leonel Fernández. No, esos ocho son los precandidatos del danilismo. Sector danilismo. Entonces, lo Entonces el acuerdo a que se arribó eh, al momento del, de Danilo Medina Sánchez declinar que no iba a ir por la reelección, pues lo que la propuesta que se hizo es que al antes, en la antesala de las primarias, se van a hacer encuestas, donde ya de hecho hay tres firmas encuestadoras que van a hacer este trabajo, y el que, el que sea más popular, el que salga con la mayor ¿Se ventaja... ¿Se conocen las firmas, Víctor? Eh, ¿Cuáles son las firmas? Sí, se han ido... no, no, no vi la información que salió, ya cuáles son las firmas que van a realizar este trabajo. En la próxima semana se estarán llevando a cabo esas, esas encuestas, y de ahí, a partir de ahí, pues va a traer, va a dar como resultado de que uno de esos ocho que están ahí, eh, sea el más popular, sea el más votado, el que elijan, el que salga o sea, de las encuestas. el que las encuestas den como puntero. Entonces, ese va a ser el candidato que va a enfrentar a Leonel Fernández Reina en la próxima, en las primarias abiertas, que tendrá lugar el 6 de octubre. Ahora bien, recuerda que Danilo Medina, cuando se habló de las encuestas, él dijo que el que saliera eh, ganancioso de esa encuesta salió a montar en sus hombros. O sea, que va a tener alrededor de un mes para eh, cargar a o sea, Calito es Medina. A, a, me a mes, Correctamente. A el, uno de esos que están ahí, que usted están viendo en pantalla. Y va a depender mucho, va a depender mucho eh, la inclinación por quién se incline a Danilo Medina, que debiera ser, jugar un papel. Pero no es Danilo que va a elegir. ¿no? Que debiera jugar, no. Que debiera jugar un papel, no por todo el mundo, sabe. Que debiera jugar un papel neutral en este sentido para evitar lo que yo he dicho siempre, yo digo y lo reitero que uno de esos, uno o dos de esos, los que están ahí en su pantalla va y no está de acuerdo con las encuestas porque entiende que debe ser él porque tiene mayor popularidad a lo interno del PLD que, que de, decida salir de ese grupo que hay ahí, yo creo que con eso desde mi punto de vista es más que suficiente para entonces eh, el, los leonelistas puedan alzarse eh, con la candidatura y que pudiera ser el próximo presidente de la república esa es mi humilde percepción porque con la entrada de otros candidatos que ya todos conocemos eso como que le da eh, otro sazoncito a las primarias del PLD además de lo que se comenta de que eh, el presidente Medina podría estar eh, del lado de Gonzalo Castillo y eso definitivamente ya está causando cierta eh, inconformidad a lo interno de algunos precandidatos eh, que ya lo han manifestado así que yo entiendo que esta es un, un, una situación de Danilo Medina, Siquele González que debe manejarse eh, con suma prudencia para evitar si así lo fue el no poder ir como en la reelección otra derrota al interno del PLD. Así que vamos a esperar a ver lo que va a suceder eh, durante esta semana y la otra con respecto a las primarias del partido de la liberación dominicana. Sin embargo, cuando uno ve, por ejemplo, eh, los mismos eh, precandidatos haciendo campaña interna en el PLD con el objetivo de lograr eh, el voto para hacer el, alzarse con la candidatura dentro del PLD, eh, y a veces a mí en lo personal me da ta pena, y lo he, lo he manifestado varias veces aquí eh, en la presencia de Ezequiel y de, y de Antigua, que viene a los jueves, y es que usted oye los precandidatos del PLD haciendo campaña, y usted se imagina, pero ellos no son PLDistas, no es que son parte de este gobierno, que cuántos años lleva Ezequiel, este segundo periodo de Danilo Medina ya y lleva, ocho pasados del presidente Leonel Fernández. Lleva Reina, siete de este, de este periodo. Exacto, de entonces periodo. Usted lo, cuando usted oye, por ejemplo, decir a Reinaldo Paré Pérez, amigo de Yera, de Reinaldo Párez Pérez, 12 años siendo el presidente del Senado y 12 años siendo secretario general del partido en el gobierno que es el PLD. Decir que un gobierno suyo, él va a reducir el desempleo en el país. Entonces yo le pregunto a usted, señor presidente del Senado y aspirante a la candidatura del PLD, ¿qué usted ha hecho? En estos 12 años al frente del Senado y estos 20 años estando en el gobierno, porque es su gobierno. El gobierno del PLD es su gobierno. ¿Qué usted ha hecho? Que pretende, que, que pretende hacerlo, usted decía, que hay que dar la oportunidad para usted hacerlo cuando sea presidente. Por eso es Reinaldo, que tal vez es el, el más impopular de los, candid, de los precandidatos del PLD. Pero el doctor Leonel Fernández Reina. Tres periodos ha sido presidente de este país y, y tiene la intención de serlo de nuevo, de ser elegido en las primarias internas. Dijo aquí, en la provincia de Duarte, que en un gobierno suyo, sus funcionarios tienen que ser pulcro. ¿Por qué le habrá dicho eso, Leonel Fernández? Que en, su, en un nuevo gobierno de él, sus funcionarios deben de ser pulcro. ¿Fue que no lo, no lo fueron cuando él, en los 12 años que ah. él duró? ¿Eh? Perdón. <risa> sí, Si fue que no lo fueron, pues si sí. es que él empieza a reivindicarse ahora, porque usted tuvo, usted tuvo 12 años, señor presidente, señor eh, leonel Fernández, si hubiesen sido así, pulcro, como usted pretende que sean lo que viene, usted fuera de mati cuarta, como dirían en mi campo, no tuviera que, que coger tanta lucha para que lo dijeran ser can, per, candidato de su partido en el 2020. Si usted hubiese logrado esa pulcritud que demandamos los dominicanos cuando son ustedes elegidos para guiar los destinos de este país. Entonces, cuando usted oye a todos, a todos, cuando usted oye a... ¿Cómo se llama no sé quién? el vocabulario? Amarante Baré. Amarante Baré. Ministro del Interior de Interior y Policía y Ministro de Educación, ¿usted qué hizo, qué aportó usted para que hoy su mismo partido pueda elegirlo, o el país que va a participar pueda elegirlo para ser el candidato del PLD? Y si así uno detalla uno a uno, hoy no parecen que viven en este país, ni que, son, ni que aspiran a ser candidatos de su propio partido que tiene cuando 20 años en el gobierno. Entonces, esa es la política. Por eso es políticos que el, un gran porcentaje, tal, bueno, tal vez no la mayoría, pero sí tal vez la minoría, que es la que puede pensar un poquito más, no cree en nuestros políticos, salvo algunas excepciones. Vamos a la Mira, pausa. Ah, a, antes de la pausa quería decir que, tengo una información aquí, de que en el día de ayer el periódico estadounidense Boston Globe, que es el periódico, Globo de Boston, vamos a decirlo en español, es el periódico más importante de la ciudad de Boston, eh, anunció mediante un artículo que publicó que había contratado a una compañía con, encabezada por el ex comisionado de policía de allá, o sea, una persona que anteriormente había sido comisionado de policía de la ciudad de Boston, tiene una compañía, da, da servicios privados de seguridad ahora, ese periódico lo contrató para que viniera a la República Dominicana ahora a hacer una investigación sobre el asunto de la Ortiz y todos los relacionados, para, porque ellos no se sienten conformes con la información que dieron las autoridades dominicanas. O sea que si, si ese, ese periódico, tú sabes que la, la prensa de Estados Unidos es muy inquisidora, viene al país y viene contratado con un equipo de gente experta en investigaciones, van a, salir, van a seguir saliendo a la luz todavía muchas cosas. Entonces ahora va a ser peor, porque Hubo un hecho, las autoridades entonces al querer tapar ciertas cosas, ciertos detalles de ese hecho, si es así, se le complica más la situación, porque ya, ya no solamente es el hecho en sí, sino el, el tuvo haberlo querido tapar. Entonces vamos a esperar esa, los resultados de esas investigaciones para los próximos... Que esas sí salen. Esas sí que salen. Salen real. Y usted puede te asegura que ese periódico lo que salga ahí lo va a publicar. Sí, es por porque el... está por encima de la credibilidad del periódico que cualquier detalle o de cualquier persona ahí estoy de acuerdo con usted doctor Leonel Fernández Reina por eso necesitamos funcionarios eh, pulco bueno, adelante vamos entonces a una pausa comercial y regreso venimos con los titulares que traen los principales medios de comunicación de la República Dominicana así que no le cambie que en breve regresamos